Arismendi, te escuchamos. Estamos en directo en este momento desde la Junta Central Electoral. Sí, muchísimas Electoral. gracias a todas las personas que están en sintonía con esta programación del Grupo Telenor. En esta ocasión nos encontramos en la Junta Central Electoral, esta Junta Municipal de San Francisco de Macorís, donde en estos precisos momentos se está procediendo a la entrega de la valija. Como pueden observar en las imágenes, todo el personal de la Junta Central, eh, de esta Junta Central Electoral del municipio de San Francisco de Macorís, se encuentra laborando, recibiendo la, la valija en vista a las elecciones pautadas para el próximo domingo. Ahí pueden observar a Michelle Fría, quien es secretario de esta Junta. Eh, Michelle, buen día, estamos en vivo para el canal, eh, por el canal 10 desde el nuevo programa de mañana. ¿Qué tenemos por acá en el día de hoy? Como ya ustedes podrán observar. Como establece la ley, estamos procediendo con la entrega del material a presidente y secretario para ya luego concluir esa etapa que no establece la ley. Eh, ¿Cómo van los, los trabajos ya de entrega? Eh, ¿Cómo ha ido eh, surgiendo las cosas? O sea, todo va como está organizado y entonces ya en espera de que cada presidente y secretario que están designados en los colegios electorales pasen a retirar el material. Bien, eh, ahí escucharon las declaraciones de Michelle Fría, quien es secretario de esta Junta. Y vamos a ver si podemos conversar con el señor Wilgen Brito, quien es delegado del de PLD ante la Junta Wilhelm, Estamos en vivo para el programa de mañana. Muy bien, aquí trabajando uh, como delegado político del PLD, entrega de material a los presidentes y secretarios. Y como siempre, aquí están los delegados, de, de, de los partidos políticos que esa parte. ¿Qué le ha parecido la entrega? Eh, ¿Cómo, ha, ¿Cómo ha ido fluyendo? Transparencia total. Por eso yo me sorprendo cuando a veces el PRM dice cosas de la Junta eh, que no proceden. Realmente aquí todo es transparente. Beneficio del pueblo. Bien, escucharon las declaraciones de Wilgen Brito, delegado ...del de Partido de la Liberación Dominicana. Eh, repetimos, en estos precisos momentos... Eh, ...ya la Junta Central Electoral... ...está procediendo a entregar los equipos, las valijas... ...que serán utilizados en la selección... ...del de próximo domingo. Repetimos, en estos precisos momentos... ...pueden observar en las imágenes cómo... Eh, ...todo el personal de esta Junta... ...se mantiene eh, arduamente elaborando en vista de las próximas elecciones. Si alguno de los que están en el estudio tiene alguna pregunta, de lo contrario, estaremos retornando nueva vez con ustedes al estudio. Eh, lo Bien, muchísimas gracias Arismendi, la antigua, como pudimos ver desde la Junta Central Electoral y haciendo todos los procesos previos a este proceso del domingo 15 de marzo. Nosotros vamos a una pausa. Mantenga...